Hola, mi nombre es Dorin Ríos y voy a tener el gusto de compartir con ustedes este primer episodio de tutoriales para la exposición de piezas digitales y un poco sentando ahí el panorama general eh, en esta primera sesión vamos a reflexionar un poquito acerca de la historia y las tipologías, tanto de exposiciones en línea como de algunas otras búsquedas que han usado a piezas digitales o que piezas digitales han ad adoptado estas formas para eh, poder exhibirse o poder compartirse en diferentes espacios. Van a poder ver que no necesariamente todos son de corte institucional y creo que al final eso es lo interesante o lo rico de todo este proceso. Entonces, vamos a empezar por acá. Voy a compartirles mi pantalla. Uh -huh. Y bueno, pues justo creo que quizás si vamos a hablar de toda esta eh, pues, exploración que tiene que ver, sí, por un lado con piezas digitales, pero también pues, con experiencias que pueden surgir fuera de la pantalla, creo que justo eh, pues hay que partir de esta idea de lo virtual, lo real, lo actual, y pues un poco echarnos un clavado justo a esta parte en la que se empiezan a condensar algunas ideas, reflexiones en torno a lo que esto significa. Eh, entonces, pues bueno, por un lado es súper, súper común que a la hora de empezar a hablar de prácticas digitales, piezas digitales, ¿no? Se hable de cómo tienen un vínculo casi eh, infinito con la idea de que todo lo que existe en este plano de herramientas digitales existe en un plano de lo virtual. Sin embargo, la realidad es que eh, no en todos los casos se aplica de la misma manera. Y un poco para entrar en esa lógica y con esto también apoyarnos para tomar decisiones más adelante, eh, pues primero hay que entender un poco que el contexto de la noción de lo virtual regularmente tiene que ver con aquello que estamos o que podemos experimentar de maneras eh, pues de repente tan sutiles o tan dentro de nosotras mismas que a la hora de compartirlas siempre estarán de alguna manera permeadas por la subjetividad que nosotras le imprimamos. ¿no? Eh, por supuesto que hablar de estos eh, espacios, de estos planos de lo virtual, tiene mucho que ver, sí, por supuesto, con espacios de simulación, que de hecho es quizá el vínculo más directo con la idea de que aquello que habita o que opera o que se produce dentro de espacios digitales es virtual. Sin embargo, pues hoy por hoy sabemos que no necesariamente todas las búsquedas que tienen que ver con un proceso digital buscan esa simulación, ¿no? sino que más bien buscan un lenguaje eh, o una forma propios, o estar en un plano intermedio en el que existe ese intercambio. Entonces, ¿qué ejercicios, por ejemplo, fuera de este plano de lo digital o del uso de herramientas digitales existen en el plano de lo virtual? Bueno, pues se habla de que el gran episodio de, que de la, eh, pues digamos, virtualización del todo comienza hacia el siglo XVI. ¿no? Y con esto justo hay una relación directa con la escritura o con el uso de la escritura para condensar momentos principalmente históricos. ¿no? Entonces, este proceso de virtualización regularmente lo que tiene que ver es con esta exploración o experiencia personal que fue gestada dentro de, digamos, un espacio contextual específico a una persona y el momento de virtualización viene cuando lo entiende, lo asume y posteriormente lo comparte. Es decir, no va a ser capaz de compartir absolutamente todos los detalles de lo que está sucediendo en esta experiencia, eh, pues porque está prestando atención a eh, elementos muy particulares que justo tienen que ver con su historia propia, con su sentir, ¿no? Y que de alguna manera, pues no podemos tomar solo esta experiencia como la única posible. Por otro lado, pues evidentemente hablar de la realidad casi siempre tiene que ver con esta exploración de aquello que nos rodea, que podemos comprobar y que podemos compartir con otros. ¿no? Es decir, algo que palabras más o palabras menos se va a colocar de una manera similar entre aquellas personas que podemos comprobar su existencia. En ese sentido, por ejemplo, en el plano de lo virtual existe todo este espacio para los sueños. Eh, los sueños, si bien sí están, por supuesto, configurados y conformados a partir de un montón de referencias de aquello que nos rodea, es muy complicado que podamos compartirlos de manera textual o en su formato, por decirlo así, original, con otras personas. podremos contar algunos elementos, episodios o fragmentos de lo que recordemos, pero en realidad esta persona va a estar habitando nuestra experiencia a partir de nuestra propia voz ¿no? o nuestras propias intenciones. En ese sentido, hablar de lo virtual y de lo real no tiene que ver con una contraposición ni con un espacio, digamos, eh, antagónico entre una y otra, sino más bien un espacio complementario. En ese sentido podríamos decir que, si bien entendemos en varios lugares que se habla de cómo lo virtual y lo real son antónimos, la realidad es que pues, son experiencias o exploraciones de un corte distinto. Algunas de ellas más fáciles de compartir con el otro o con la otra, y algunas de ellas, digamos, que se diluyen dentro de este espacio de conversación. Aquí sí lo que podríamos decir o argumentar es que más bien este espacio contrario a lo virtual sería el espacio de lo actual. ¿no? Y en ese sentido, la realidad entonces tiene esas dos configuraciones. Una realidad actual, que es aquello contextual, muchas veces tangible, absolutamente perceptible, que podemos compartir y validar eh, o evidenciar a partir también del otro. Y esta realidad que tiene más que ver con lo virtual que corroboramos o que comprobamos eh, a partir de nuestras experiencias íntimas y propias, que podemos intentar compartir con el otro, pero que de alguna manera nunca va a ser la configuración original. ¿no? De ahí, pues bueno, hay una frase que me parece súper interesante, que va muy de la mano con esto, que justo es Roy Ascott citando a Marx, en donde dice que todo lo sólido se desvanece en el aire, o lo real, era virtual, después de todo. Esto regularmente sí, si bien lo atamos mucho a estas experiencias de lo tangible o a estas experiencias de lo objetual, existen también pues muchas posibilidades de pensar en que en un cambio, por ejemplo, en un cambio de la materia, podríamos argumentar que un elemento que sigue presente y bastante eh, real ¿no? en su configuración ha pasado de ser un objeto tangible, un hielo, a un objeto intangible, vapor. Sin embargo. Si quisiéramos traerlo de regreso a la objetualidad, lo podríamos lograr a partir de cambiar las condiciones de su contexto. ¿no? En este caso, esperar a que esto se convierta en una condensación, que eventualmente se convierta en agua, que eventualmente podemos rematerializar, por decirlo así, a un objeto que sería un hielo. Entonces, en realidad estamos hablando de una configuración que existe en un plano cíclico y no tanto algo que se corrompe o que se limita o que se detiene en el momento en el que lo enunciamos como virtual. Ahora, ¿cómo conecta esto con el espacio de producción creativa? Y creo que aquí hay toda una conversación que justo va cambiando pues, con el tiempo, particularmente pues, en estas nociones del arte pues, más hacia occidente, por ponerlo de alguna manera, en donde esta reflexión pues, bueno, tiene ya varias décadas eh, sucediendo y casi siempre tiene que ver con esta reconfiguración de cuáles son los materiales y herramientas de los que nos podemos valer para producir una pieza artística o a generar una propuesta cultural o abrir un espacio de conversación ampliado a diferentes eh, audiencias. ¿no? Y en ese sentido me parece súper valioso eh, pues explorar esto que postula Timursey Quinn en el 2011 en su ensayo de nombre eh, Metamaterialismos, metam Metamateriales, ¿no? que les compartiré también por acá abajo en un link. Eh, para que le echen un ojo, donde dice, ¿no? y lo cito, con la aparición del arte conceptual en los años 60 y 70, los artistas, en lugar de haber desmaterializado o inmaterializado su obra, habían cambiado su paleta de materiales mayormente físicos a materiales mayormente virtuales. Lo virtual, tal y como lo define Deleuze, no se opone a lo real, sino a lo actual, mientras que lo real se opone a lo posible. Lo importante es que en este sentido lo virtual es tan real como lo actual. Por el contrario, el arte desmaterializado suele clasificarse tácitamente como algo que está más allá de la materia y sus limitaciones materiales, que no es lo suficientemente real para ser comprado o vendido, que es esencialista y trascendente. Pero esto se basa en un falso dualismo que clasifica lo virtual como irreal y por lo tanto descarta sus propiedades, relaciones y afectos muy reales. Creo que aquí, en esta reflexión, empezamos a abrir esa conversación de cómo lidiamos entonces de regreso con aquello que sucede en prácticas digitales. Porque aquí, digamos, estamos sentando el plano de lo virtual, de lo real, de lo actual, y podemos ya ver cómo distinguir, sí si, si bien la manera en la que se representan o se hacen presentes estos objetos, ya sea virtuales o, digamos, en un plano más de lo actual, que su relevancia es absolutamente la misma, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se vincula esto de regreso con la idea del uso de herramientas digitales? Bueno, creo que primero, si queremos entrar a hablar de este otro plano del de espacio digital, primero tenemos que entender de dónde viene este ejercicio de reflexionar a lo digital. Y aquí sí, casi, casi en su totalidad podemos ver que cuando se habla de digital es muy cercano o habita en un plano muy similar a cuando hablamos de lo análogo. ¿no? Esto porque de alguna manera el desarrollo, ahí sí, tecnológico, al menos de los últimos 50 años, ha operado de tal manera en la que una de las subdivisiones en las que vamos entendiendo cómo funcionan ciertas máquinas tiene que ver con clasificarlas entre si su uso tiene una tendencia más hacia lo análogo o si su uso tiene una tendencia más hacia lo digital. Si bien aquí lo que vamos a abordar de alguna manera reflexiona muy concretamente en torno al uso técnico, práctico de una máquina, evidentemente estos son conceptos que podríamos extrapolar a otras conversaciones también. No, no necesariamente solo aquellas que de repente sí son, un tanto crípticas del uso o el desarrollo de tecnologías. ¿no? Aquí, digamos, para fines de hablar de herramientas digitales y sus usos creativos, la idea de retomar a lo análogo frente a lo digital regularmente tiene que ver con, de nuevo, la manera en la que una máquina, un dispositivo o una interfase eh, existen eh, y se comunican, ¿no? o de alguna manera nos permiten también comunicar y producir a partir de ellos. Y aquí justo retomo un poco esta definición muy abstracta pero muy útil de Alexander Galloway en donde habla de cómo lo análogo es cuando el 2 se convierte en 1 y lo digital es cuando el 1 se convierte en 2. A lo que él se refiere aquí es que si nos fuéramos a explorar las definiciones de análogo y digital sería muy muy común que lo primero que encontráramos sería esta conversación que dice que lo análogo es aquello, ¿no? aquellas máquinas, aquellos lenguajes de uso, en los cuales para poder funcionar, eh, pues tenemos que generar un solo gran continuo. ¿no? Es decir, no se puede subdividir en fragmentos o en fases, o en capítulos o en partes menores, porque de esa manera, eh, pues no, estas máquinas no son capaces de reconocer la información que está alojada dentro de las mismas. Por el otro lado, lo digital funciona de una manera digamos, ahí sí, diametralmente opuesto. ¿no? Lo digital tiene que ver con estas entidades, unidades discretas y contables, ¿no? que se van subdividiendo hacia, hasta alcanzar su forma más mínima, más, más, más pequeñita, y de ahí podemos eslabonar este lenguaje, ya sea un lenguaje de programación o de otra naturaleza, para que estas máquinas puedan funcionar. Es decir, una de ellas tiene que condensar todas sus funciones en un solo gran continuo, mientras que la otra tiene que romper en fragmentos muy chiquititos, hasta el más, más, más pequeño, toda esta configuración para poder funcionar. Es decir, aquí no estamos hablando de que haya una correlación directa a una cronología, es decir, no todas las máquinas viejitas, por decirlo así, son análogas, ni todas las máquinas, eh, digamos, como hipersofisticadas, ultracontemporáneas, son digitales. De hecho, es súper común que más bien lo que tengamos sea una especie de mezcla entre ambas. ¿no? Incluso eso lo podemos ver hoy con las computadoras personales. ¿no? Una computadora personal, si bien sí todo su lenguaje interno es un lenguaje digital, en tanto que funciona a partir de ceros y unos, que son estas unidades discretas y contables que configuran absolutamente todo lo que pasa dentro de estas computadoras, ¿no? a la imagen, al texto, al audio, a la imagen, en movimiento, al video... Eh, etcétera. no Pero también a todas sus funciones y la forma en la que podemos comunicarnos con ella. También tenemos estas otras partes dentro de la computadora personal que funcionan de manera análoga. Por ejemplo, un disco duro. No. Pues si bien lo que opera o lo que existe dentro del disco duro está, en este caso, codificado a partir de un lenguaje digital, su formato o su forma física funciona a partir de un solo gran contenido. Incluso podríamos argumentar que en cierto fragmento todas las máquinas que utilizan luz para funcionar tienen un aspecto, aunque sea tangencial, pero absolutamente necesario, que opera de manera análoga para poder activar o hacer que estas eh, pues máquinas se activen y funcionen. ¿no? Que en este caso pues es precisamente la electricidad. La electricidad pues es esta entidad que funciona en un solo gran continuo y que pues nos ayuda en este caso para que se activen o se enciendan ciertos dispositivos. Entonces, ahí un poco estamos empezando también como a desentrañar esa parte. Ahora quizá ya en una cosa mucho menos técnica, lo que se vuelve muy, muy relevante de entender la cabida de estas dos maneras de operar una máquina, es justamente que empiezan a tener conversaciones, ahí sí digamos que abren con esto, que por acá, que tiene que ver con el uso de máquinas análogas, y que hoy por hoy tenemos que entender de una manera eh, como muy cercana a nuestra producción, si realmente queremos encontrar no solo el valor de lo que estamos colocando, sino cómo compartirlo eh, en diferentes contextos. ¿no? Entonces, de ahí, ¿no? hablando de estas herramientas, particularmente las análogas, vemos que cuando se empiezan a incorporar a una conversación de la práctica y desarrollo artísticos, una de las primeras cosas que sucede es que hablar del uso de máquinas dentro de estos procesos regularmente alude a que estas, eh, estos objetos resultantes del uso de estas máquinas en estos procesos regularmente se puede replicar ¿no? o se puede expandir hacia otros lados. Entonces, ahí, eh, pues bueno, ¿no? de repente hay una conversación que por supuesto se tiene particularmente dentro de la historia del arte que tiene que ver con, bueno, qué sucede cuando estamos apoyándonos de estos objetos o de estas máquinas que eh, pues pueden reproducirse ¿no? O sea, cuando ya no estamos hablando de la unicidad o de el elemento o pieza que solamente existe en un formato específico y que su valor se tiene que vincular completamente a que solo existe uno de este tipo ¿no? Aquí, digamos que esa conversación, que por supuesto empieza a tener por ahí ya de manera súper, súper famosa Walter Benjamin, ¿no? en su eh, pues digamos reflexión en torno al aura de las piezas y la reflexión en torno a qué implica que podamos tener varias ediciones de una sola pieza y qué conversaciones deberíamos estar teniendo desde ahí. La realidad también es que a pesar de que sí existe esta reproducción dentro del uso de la máquina de análoga, Regularmente es una reproducción limitada. ¿Por qué? Porque en cada una de las veces o de las formas o de las búsquedas y vías a través de las cuales reproducimos esta pieza original o inicial, se va produciendo un desgaste. Y con ese desgaste va habiendo cambios que si bien son muy pequeños, ¿no? hacen que cada una de estas ediciones o copias no, no sean idénticas eso es una de las primeras cosas que hay que entender por ahí, ¿no? El uso de máquinas análogas sí nos permite reproducir, pero de manera limitada, sin ser realmente, eh, pues digamos, idéntica una edición a la que sigue y además con un desgaste. Entonces, ahí es donde podemos decir, a ver, claro, ya podemos reproducir estas piezas a más de una, pero también tenemos un límite, quizás su límite son 5, son 10, son 20, son 100, ¿no? Sin embargo, cada una de ellas, cada paso que vayamos dando en esta reproducción, también va a ejercer un cambio dentro de los resultados y por lo tanto no podemos argumentar que sean exactamente la misma pieza. Eso, en el plano de lo digital, es muy distinto. Aquí digamos que las máquinas digitales, si bien son bastantes y muy variadas, las que tenemos hoy por hoy a la mano y utilizamos como por excelencia para la producción y desarrollo de muchas cosas pero bueno no vinculadas en este caso a lo creativo para desarrollar obra pues son la computadora personal el teléfono inteligente y las tabletas ¿no? y aquí el hecho de que éstas operen de una manera muy similar a partir en este caso de un lenguaje codificado en ceros y unos permite no solo que lo que coloquemos dentro de ellas sea replicable sino que es replicable de manera idéntica ilimitada y sin desgaste ¿por qué porque podemos reconocer su materialidad en el punto más profundo y más mínimo. ¿no? Podemos, a partir de encontrar su concatenación de ceros y unos, el orden en el que aparecen estos ceros y unos, logramos, si nos lo buscamos, lo pretendemos, ¿no? la reproducción idéntica y total de cualquier archivo digital. ¿no? Sea imagen, texto, audio, imagen en movimiento, video, código generativo, lo que sea. Claro. No, esto sí conlleva, eso, es decir, un, una intención detrás de querer replicarlo de manera idéntica. Sin embargo, si quisiéramos replicarlo de manera idéntica, podríamos usarlo. Y esto se podría reproducir sin desgaste, de manera ilimitada, hasta que nosotros queramos, ¿no? o en todo caso, hasta que el software nos lo permita. Que, bueno, ahí también podríamos hablar de que hay otras maneras de archivar, que si bien sí dependen del software, también pues, pueden... Digamos, como prevenirse desde los primeros ejercicios que tengamos de acercamiento con la producción de una pieza. Aquí, y aquí es donde creo que es interesante hacer esta relación de regreso, un pequeño, pequeño primer quiebre, es que, como pueden darse cuenta en realidad, hablar de real, virtual, actual, con relación a lo análogo y lo digital, no tiene una relación inmediata, no tiene una relación directa, no apuntan hacia el mismo lugar. ¿En qué momento empezamos a hablar de el uso de herramientas digitales con relación a la producción de una realidad que existe dentro de una virtualidad exclusiva? Bueno, evidentemente en los primeros acercamientos que teníamos al uso de máquinas digitales para la producción creativa, pues una de las cosas que sucedía era que estos primeros saltos tenían mucho que ver con simular o con reproducir o con representar aquello que existía pues fuera de estos eh, espacios o estos escenarios o estos dispositivos digitales ¿no? y es una intención bastante, ya, bastante humana y además vaya bastante orgánica ¿no? lo primero que quisimos hacer es reproducir el mundo como lo conocíamos pero con otros materiales ¿no? es algo que sucede también en muchas otras prácticas artísticas ¿no? el querer alcanzar este hiperrealismo de aquello que nos rodea para poder compartirlo con otros ¿no? en otras temporalidades y en otras vías entonces claro que esos primeros ejercicios empiezan a asentar muchas de las bases que vemos hoy por hoy dentro de la producción creativa digital pero pues eso no quiere decir que no hayan mutado con el tiempo no es decir si bien sí hacia los 60 70 que empezábamos este uso cada vez más firme eh, pues de máquinas digitales dentro de la producción creativa pues esa simulación o esa reproducción del exterior en en este caso pantalla principalmente, pues no es la única intención que hemos tenido detrás del uso de estas herramientas. Es decir, llega un momento en el cual existe una diferencia también entre aquello que producimos con herramientas digitales y si efectivamente es virtual porque reproduce o representa algo que suceda fuera de estos dispositivos, pero también empezamos a tener exploraciones que son exclusivas a estos dispositivos. Es decir, aquellas piezas o aquellas búsquedas creativas que dentro de su intención central, lo que tienen es que llevan a una materialidad exclusiva, lo digital, como medio o lenguaje para comunicar una idea. En ese sentido, si quisiéramos ver o explorar estas piezas en otro formato, ¿no? en un formato impreso, en un formato objetual, en un formato fuera del dispositivo digital, serían de hecho la reproducción o la representación de la pieza original, o la pieza en su materialidad en sí misma, que funciona exclusivamente dentro de la pantalla. En otras palabras, cuando a alguien se le pide, por ejemplo, que imprima una pieza digital navegable, en realidad lo que está haciendo pues no es llevar la pieza en sí misma, sino es una captura o una representación de esa pieza. En ese sentido, no todo lo digital es virtual, no todo lo virtual es intangible, ¿No? Y no todo lo que vemos o lo, todos los ejercicios que tenemos en esta triada entre virtual, real, digital, ¿no? se puede leer de una sola manera. ¿no? Hay muchas piezas o hay muchas búsquedas que suman las dos partes, ¿no? que tienen elementos virtuales, que tienen elementos más bien actuales y que ambas configuran una sola gran conversación. Ahora, ¿cómo esto lo llevamos entonces a pensar una exposición? Particularmente una exposición en línea, pero por supuesto veremos no limitado a esto. ¿no? Aquí rescato dos ideas ¿no? que me parece importante reflexionar. Una de ellas, justo, habla de cuáles son las implicaciones de la, cura la, de la curaduría en web. Aquí, bueno, ¿no? la curaduría en la web implica recalibrar las tareas de selección, organización, exhibición y archivo, así como de mediación entre una obra de arte y un público. Si Christian Paul en, 2000, en 2006 definió esto como una reconfiguración del papel de los curadores en el sentido de que estos tienen que adaptarse a las demandas del arte, vale la pena examinar cómo ha cambiado su trabajo según su propia comprensión de la tecnología adoptada para sus proyectos. Aquí, a diferencia de la curaduría de una exposición en una galería, por ejemplo, la curaduría de una exposición en la web requiere la creación de un marco operacional y la estructuración del sitio web al que deben ajustarse tanto la labor de los curadores como la producción artística. ¿no? Esa es una idea de María Laura Guidini en el 2015. En ese sentido, dado que la web es un instrumento que funciona simultáneamente como medio de producción, exhibición y distribución, este marco operacional suele actuar como una plataforma con muchas funcionalidades que piden que el trabajo curatorial responda a las propiedades interactivas, modulares, variables, ¿no? distribuidas del medio. Ahí es yo creo que quizá la conversación más fuerte a tener frente a esta eh, digamos como implicación de la curaduría en línea ¿no? o de las exposiciones en línea, porque de alguna manera aquí sí estamos hablando de una meta herramienta en la cual no es exclusiva o no hay solo un tipo de conversación unidireccional como lo que sucede muchas veces en un espacio expositivo fuera de la pantalla, ¿no? En donde ya este espacio, llámese museo, llámese galería, eh, llámese espacio independiente, tiene una configuración de uso muy puntual en el cual sabemos como usuarias, como público, como audiencias, ¿A qué estamos eh, atendiendo o a qué estamos acudiendo a la hora de estar o entrar a uno de estos espacios? Sin embargo, entrar al Internet no, no tiene una sola vía de uso, no solamente tiene una vía de acción, ni de colocar, ni de pensar, lo, la exploración y experiencias que tenemos ahí dentro. ¿no? Eso hace que todo esto se complejice muchísimo, porque entonces tenemos que tomar en cuenta de que si bien sí este espacio está configurado para poder mantener diversas conversaciones en diferentes formatos de manera simultánea, también es un espacio, o un metespacio más bien, que nos permite llevar a cabo más de una tarea. De ahí que tengamos que pensar mucho el marco operativo. ¿no? Aquí pues casi siempre, ¿no? cuando hablamos de exposiciones en línea, pues casi que se nos pide de manera natural que hablemos de netart ¿No? Porque al final del día, pues el net art quizá es una de las áreas de producción creativa contemporánea que aborda y pide que este espacio de exposiciones en línea, o ¿no? este espacio a pensar la producción a través de herramientas digitales, eh, se expanda mucho más velozmente y sobre todo se si tenga una conversación dentro de qué, dentro de decir por un lado qué implica, pero de qué manera podemos hacer esos acercamientos, ¿no? Aquí, bueno, un poco eh, retomando lo que es el net art, no este es arte que sucede en la red o que es absorbido por ella. La informalidad del término net art también es apropiada, no solo para el uso crítico de la web espacio artístico, sino también para prácticas informales, como las de las selfies o los poemas en Twitter. Informales no porque no tengan, digamos, un postulado crítico, serio, intencionado discursivamente detrás, sino porque no necesariamente implican desarrollar un sitio web desde cero para que estas, digamos, exploraciones o piezas habiten, ¿no? Lo que, digamos, tradicionalmente en las prácticas de netart, principios de los 2000, finales de los 90, sí era muy común, es decir, desarrollar el sitio web que aloja toda la pieza, ¿no? Y que de alguna manera también esa misma interfaz es parte de la comunicación de la pieza, ¿no? es el lienzo en sí, pero también es el espacio, eh, digamos, como de desarrollo y de experiencia. Ahora, digamos, lo vemos de una manera distinta porque habitamos al Internet de manera distinta. Sin embargo, no es que sea menos relevante ¿no? el hablar justo de una experiencia de NetArt que existe en una plataforma predeterminada. ¿no? Entonces, bueno, solo comparar esas posibilidades. Aquí... Bueno, son proyectos que utilizan la red de manera que dan expresión a subjetividades emergentes, modelan nuevas formas de práctica cultural colectiva y o ejemplifican posiciones estéticas, subjetivas, políticas y conceptuales que hayan adquirido una resonancia singular y profunda dentro de determinadas redes. Pueden ser significativamente reajustados, construidos o repertoriados para una exposición, ¿no? Ahí es donde entramos ya, entonces, ok, ¿qué tipologías tenemos? ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué se ha hecho? ¿No? Y para esto, bueno, un poco me voy a apoyar de esta plataforma increíble que lleva Wade Wallerstein, que se llama Silicon Ballet. Es una cuenta de Instagram en donde reúne diferentes eh, exposiciones que tienen que ver con prácticas digitales. Algunas existen en línea, algunas existen fuera de la pantalla y algunas son mezclas entre ambas. Porque creo que a veces ese es como uno de los grandes retos, ¿no? O sea, sí me interesan estas prácticas, sí me interesa conocer más, pero ¿por dónde empiezo? ¿no? ¿Dónde están esas referencias? ¿Dónde puedo ver estos ejemplos? ¿no? De repente solo pues, un poco para inspirarnos y motivar nuestra misma producción. no O al menos entender de repente también cuáles son estos alcances. Entonces creo que justo Silicon Valley es un gran, gran, gran repositorio eh, les digo, justo está en Instagram como arroba silicon.ballet y aquí pueden encontrarse un montón de referencias. Otro espacio también eh, digamos propiciado por, por Wade Wallerstein en donde eh, pues existen también un montón de diferentes espacios y referencias. Lo pueden encontrar en este texto de nombre eludiendo el cubo, el cubo blanco, prácticas curatoriales digitales en los paisajes contemporáneos que es justo la tesis de maestría de Wade eh, y que está disponible en español desde Antimateria. Digamos, en Antimateria, que es justo una plataforma que eh, llevo desde el 2015, eh, también pueden encontrarse un montón de diferentes conversaciones en torno a prácticas digitales, eh, pero quizá, digamos, apuntando también a otros temas que, que implican este tipo de herramientas. ¿no? Sin embargo, bueno, creo que estos dos espacios nos pueden funcionar muy, muy bien, para eh, pues entender cuál es ese contexto total de, de pues, lo que se está haciendo hoy en cuanto a producción digital y cómo se ha estado exponiendo, ¿no? Y entrando ya a otros ejemplos más puntuales, pues justo creo que una de estas tipologías la podemos encontrar en este proyecto que se llama CPU. Es un proyecto de Argentina que tiene varias exposiciones en línea, ¿no? que ha tenido también varias exposiciones en físico y de nuevo, ¿no? Como estos espacios híbridos entre una y otra. Y que creo que a veces pues también, ¿no? O sea, es interesante ver pues qué es lo que está sucediendo eh, pues en cuestión de pues, prácticas digitales, ¿no? Eh, pues desde Latinoamérica, ¿no? Pues, bueno, ahorita nos dice que el servidor no está disponible porque por supuesto el internet funciona de maneras maravillosas, ¿no? Eh, pero bueno, al final creo que pues, eh, bueno, ellos los pueden encontrar como CPU, CPU, CPU, CPU, CPU en Instagram Y pueden ver en qué han estado trabajando recientemente que ¿no? Les digo, de nuevo tiene que ver mucho como con esta búsqueda entre ambas dinámicas no Tanto lo que sucede en línea como lo que sucede fuera de la pantalla Pero siempre con conversaciones apuntando hacia lo digital Tenemos por otro lado también un proyecto que a mí me gusta mucho Que se llama Offsite Project y hay unas, unas capturas de algunas de sus exposiciones anteriores. Offset Project creo que ofrece justo pues, varias maneras de aproximarnos al uso de eh, plataformas en línea para la exposición de obra. Igualmente tienen ejercicios que suceden en línea, ejercicios que suceden fuera de la pantalla y un poco eh, pues, también mezcla de ambos. Este es el sitio web como será el día de hoy. Regularmente en el sitio de inicio tenemos justo no estas exposiciones o piezas comisionadas en este caso pues tenemos ahorita esta que se llama The Terminal Human Shaped Hole que nos dice que termina el 10 de octubre nos habla un poco no como de qué es lo que está pasando aquí nos dice que pues bueno es un recorrido en 360, entonces esta vida lo podemos navegar con nuestro cursor y que si bien en este momento quizá el ejercicio de exposición es muy sencillo, ¿no? Se está 360 junto con el texto que le acompaña, pues este es un espacio mutable que cada que abran una nueva exposición, esta conversación pues va cambiando y por supuesto los formatos que vemos aquí representados. Digamos, aquí estamos en un formato medianamente tradicional. Eso no es lo único que sucede, ¿no? dentro de este eh, espacio de exposiciones. Si bien esta es una de las posibilidades que tienen para exponer dentro de su sitio web, otra de ellas que me parece interesante son estos ejercicios eh, de exposiciones en ZIP que tienen. Eh, entonces, pues, bueno, básicamente lo que vemos aquí son exposiciones descargables. Eh, hasta ahorita pues podemos ver que llevan 33. En esta última justo pues, tuve la oportunidad de co-curar esta exposición descargable junto con Proyecto telebética Trataba sobre memes, por supuesto. Y lo que sucede es que si ustedes se van aquí a descargar, nos va a enviar un drive en el que nos dice que pues, aquí está contenida todas estas carpetas. Y que después pues, podemos explorarla de la manera en la que nosotros queramos. ¿no? Aquí, si descargáramos esto, lo que encontraríamos sería precisamente esta carpeta de acá. esta carpeta de acá en donde pues bueno se nos descarga la exposición en sí que es un modelo 3D ¿no? se eh, descarga también una visita comentada subtitulada y se descarga pues toda la selección de memes ¿no? que evidentemente pues solo cobra sentido en el momento en el que empezamos a navegar la exposición Aquí creo que una de las cosas que nos parece importante es, digo, para esta curaduría, pero que a mí me parecen muy, muy relevantes también, con miras a esto como una vía a través de la cual se generan exposiciones, pues es esta, eh, digamos, sensibilidad de hablar de algo que es descargable, ¿no? O sea, esto, una vez que nosotras lo colocamos, nos colocamos en el drive, lo descargamos en nuestra compu y lo abrimos, de alguna manera nos pertenece ¿no? y tenemos la posibilidad de distribuirlo de las maneras en las que queramos. Y creo que al final un poco ese es un ejercicio que en un espacio fuera de la pantalla pues sería mucho más difícil de colocar dentro de la conversación. ¿no? Entonces creo que esto como tipología también de exposiciones en línea, de esto que podemos descargar, pues es muy, muy interesante. Además, Offside Project tiene espacios de residencias en Google Maps, ¿no? Vemos que esta es la más reciente, se llama The New Book Olic, de Jack White, eh, Y pues bueno, vemos que justo son estos mapas en donde se van colocando piezas de cualquier índole en diferentes lugares. Y pues a partir de colocarlos ahí, se genera una narrativa particular para cada una de estas residencias, ¿no? Podemos ver que están colocando por aquí, ¿no? Pues al final esto de alguna manera es una mezcla entre aquello que les comentaba, ¿no? De valernos de producir nuestro propio espacio en línea, ¿no? En este caso todo del sitio web de Offsite Project. O también poder buscar un espacio en el cual nos valemos de una plataforma preexistente para que nuestros proyectos puedan formar parte de esto, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, justo utilizar una plataforma como Google Maps para poder ayudar o apoyar a esta conversación. En este caso, de lo que se está como buscando aquí en estas residencias. ¿no? Después, pues bueno, ¿no? podemos encontrarnos otros ejercicios, unos más tradicionales que otros. ¿no? Vemos por acá, por ejemplo, la plataforma de Liaux. ¿no? pues tiene más bien pues una configuración un tanto más tradicional. ¿no? Es un sitio web, nos habla ¿no? del proyecto, nos va mostrando diferentes cosas. Cada uno de estos cuartos de alguna forma tienen ¿no? como una eh, peculiaridad de formatos como muy específicos. Vemos que este último ejercicio pues, es un ejercicio más bien eh, de texto. ¿no? Sin embargo, pues, también tienen otros acercamientos. En donde si bien sus piezas principalmente eh, pues, juegan con una variedad de formatos. Por ejemplo, aquí ¿no? hablamos y vemos pintura no son necesariamente ejercicios pensados desde lo digital, ¿no? sí se valen de esta plataforma para que los podamos saber. Que esa es otra de las posibilidades. ¿no? no necesariamente todo lo que suceda a través de una plataforma en línea tiene que estar hecho 100% a través de herramientas digitales y viceversa. ¿no? LeAux creo que es un gran ejemplo de esto. exposiciones de archivo, piezas fotográficas, ¿no? claro, con una navegación que quizá, por ejemplo aquí, ¿no? el hecho de que podamos mover las piezas resultantes de esta investigación de archivo, pues nos da otro tipo de exploración a esta pieza, no y nos da otras vías a través de las cuales correlacionarnos con el discurso que están colocando aquí los artistas, incluso si estas piezas en su formato original no son necesariamente digitales. Moviéndonos de regreso a ejercicios desde Latinoamérica. También tenemos esta plataforma, N-1, es una plataforma colombiana, que llevan Lina Oseche y Juan Covelli, en donde justamente ¿no? hablan sí, de esta arqueología de medios desde el sur global, que me parece súper necesaria, y que igual ¿no? también se valen de este ejercicio en el cual existe el espacio en línea, cada uno de estos espacios en línea tiene su propia configuración, tienen espacios de residencias, tienen espacios de exposiciones, eh, tienen espacios de texto, ¿no? Y cada una de estas eh, pues, búsquedas o acercamientos responden a las necesidades de cada una de los artistas, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? aquí ¿no? nos está poniendo un ejercicio más bien dinámico. en donde pues tenemos desde ejercicios performáticos como ese, hasta ejercicios más bien, ¿no? como de adaptación, de video de imagen en movimiento, en todas sus versiones ¿no? este que es un bestiario espiritual y que de nuevo se vale de estas plataformas para poder generar una narrativa no lineal en muchos casos, en este sí muy particularmente lineal o al menos en un espacio con un ejercicio interactivo. Por otro lado, y quizá una de las plataformas que a mí me parecen súper valiosas dentro de todo este desarrollo, pues está Panther Modern, que es una plataforma de la Turba Vedón, esta artista curadora avatar, que se genera este museo, imposible por decirlo así. De repente creo que también ese ejercicio, si bien sí aquí pues es un 3D, si se está emulando de alguna manera o simulando un espacio, también es un espacio imposible. ¿no? y Creo que al final eso es lo rico de repente de trabajar con estas herramientas. ¿Cómo podemos usarlas para hacer algo que con otras herramientas sería muy difícil hacer o de plano imposible? ¿no? Ya sea por la accesibilidad que tenemos a recursos o por la conversación que se puede llevar a cabo desde ahí. ¿no? Desde o con un contexto quizás social-político que esté intentando aludir a la censura, por ejemplo, hasta conversaciones no lineales que pueden conectar de manera expandida geográficamente hablando. Aquí, pues bueno, Panther Modern, pueden ver que de alguna manera sí opera de una forma, digamos, muy regular en el sentido de que pues, vemos este modelo 3D que está de fondo, que es justamente nuestra, eh, nuestro espacio de exposición, pero también vemos que tiene aquí, es un montón de cuartos. ¿no? Y aquí cada cuarto es una comisión a un diferente artista o colectivo dúo de artistas que generan o usan este espacio para producir piezas imposibles. ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí una pieza de Alfredo Salazar Caro, artista mexicano que también tiene su propia plataforma, que ahora exploraremos, eh, en donde, pues bueno, justo aquí... Eh, pues él lo que hace es colocar estas piezas en 3D eh, en un cuarto que está navegando como en medio del mar ¿no? y que pues tiene una exposición que está como de alguna manera colocada como si fuese una especie de isla, ¿no? Creo que justo aquí no este ejercicio de colocar un cuarto de museo, un cuarto de la galería en medio del mar ¿no? con estas piezas 3D flotadas como si fuesen es una instalación escultórica gigantesca, corresponden mucho a esa imposibilidad de tener un ejercicio de esta naturaleza eh, surgiendo en otro tipo de espacios materiales fuera de la pantalla. Aquí podemos ver cómo flota en medio del mar. Y que al final, digo, también si lo vemos de una manera muy estricta, ¿no? pues es una galería fotográfica, sí, ¿no? en el cual... Lo que vemos son estas piezas, pues expandiéndose en estos lugares que no existen, ¿no? Y que sin embargo podemos vivir y habitar a partir, pues, de este scroll. Aquí de nuevo, creo que la invitación siempre fue a, si bien al final tenemos una exposición como muy ágil en el sentido de que pues, son imágenes estáticas, lo que tenemos también es un acercamiento a preguntarnos, ¿qué haríamos si no tuviéramos una restricción espacial, si no tuviéramos una restricción de presupuestos, si no tuviéramos una restricción, pues por ejemplo, ¿no? de aquello que quizá puede ser muy inseguro o insalubre en otras condiciones, por las dinámicas en las que opera pues, un espacio de este tipo, ¿no? ¿qué haríamos si tuviéramos todas esas libertades? ¿No? Y creo que un poco aquí esa es la provocación que hace Panther Modern para con todas sus invitados ¿No? Vamos a ver una más. Y, pues, de luego, pensando en esto, ¿no? Como que creo que también hay una conversación muy ferviente que tenemos que tener en torno a cómo valoramos o validamos una pieza digital, ¿no? Y saber que, por supuesto, no es o no tiene que ver con la calidad de su archivo, de sus formatos. ¿Qué tan HD es? ¿Qué tan, eh, no sé, qué tanto le podemos añadir píxeles, ¿Qué tanto podemos hacer que la nitidez de la imagen prevalezca, por sobre todo? ¿Cómo realmente eso no es tan relevante? Lo relevante es... Todo este discurso que está contenido dentro de esta producción no es tanto una calidad de un archivo, es la conversación que se suscita a partir de ese archivo, ¿no? La conversación que podamos tener a partir de una pieza de esta naturaleza y no tanto qué tan poderosa o no es la computadora que tenemos para poder producir esto. Porque si nos fuéramos de nuevo a pensar exclusivamente el valor de una pieza digital radica en qué tantos píxeles, qué tan... 4K o qué tan hiper, hiper HD podemos hacer una pieza entonces en realidad lo que estaríamos diciendo es que pues aquellas que no tienen acceso a estas eh, pues, herramientas hiper sofisticadas, hiper nuevas que por supuesto regularmente son increíblemente caras pues, entonces no pueden eh, participar de esta conversación y eso es absolutamente errado ¿no? eh, quizá otro experimento por aquí eh, en este caso de Nicoletti Contemporary que este sí de hecho es una galería que existe tanto en un espacio físico como en un espacio en línea, creo que aquí lo hacen muy bien también, que si bien sí están recreando o se están produciendo un espacio en 3D, vamos a entrar a este de acá de Chris Orland también están jugando con este espacio ¿no? navegable, eh, juegificado por decirlo de alguna manera. Pero, eh, pues, de nuevo, ¿no? Para colocar estas instalaciones que de otra manera sería muy difícil tener operando de esta manera en un espacio físico, ¿no? Pues, pues, igual, ¿no? Aquí vemos estas piezas de Chris Dorland, que son ejercicios de imagen en movimiento, que tienen una conversación muy cercana al glitch, ¿no? Que nos coloca, pues, todos estos materiales, por ejemplo, reflejantes... ¿no? Que juega un poco con la proporción del espacio, con el material que está alrededor nuestro, con cómo nos configuramos dentro de este lugar, estas pantallas flotadas, ¿no? el derecho y el revés de cada uno de estos espacios. Yo creo que justo al final esa es la conversación también valiosa dentro de estos lugares. Gracias. ¿no? que Es evidente nuevo, ¿no? O sea, podríamos argumentar que arquitectónicamente pues este es un lugar que si pudiese existir, pues quizá definitivamente no, como con todas las características que le dota esta exploración en línea. ¿no? De ahí, pues bueno, podríamos, ¿no? Quizá aquí sí esto responde mucho más como a eh, pues un espacio digamos como tangencialmente mucho más cercano a lo que entendemos como exposición en línea. Sin embargo, ¿cómo empezamos a hacer ese ejercicio? ¿No? Aquí, quizás regresando a este mapita de acá, eh, digamos un poco cerrando también con este ejemplo de Fabtech, que este, eh, pues bueno, este pabellón que se hizo para un festival en Uruguay, ya no está disponible en línea, pero operaba también de una manera, eh, digamos, relativamente similar a Nicoletti Contemporary, que justamente es un espacio tridimensional con características como muy concretas que se asimilan al videojuego, a la navegación dentro de videojuegos, y que juega con esa idea del espacio que no puede existir de otra manera más que en su formato digital. Y quizá justo para cerrar, ¿no? para ir cerrando este primer tutorial, ya después de haber pasado un poco por eh, pues este recuento de a qué eh, colocamos como experiencia virtual, a qué colocamos como experiencia digital, eh, cuáles son quizá como estos puntos de conversación o de inflexión entre hablar de esto y de herramientas análogas o digitales, lo virtual, lo real, lo actual, y algunas referencias. Yo lo que propongo un poco para empezar a plantearnos este recorrido, es este ejercicio de aquí, ¿vale? Estas preguntas, si bien, de nuevo, no son las únicas, quizá no en todos los casos son las más relevantes, al menos sí son las que a mí me han funcionado tener muy presentes para poder ensamblar una exposición lidiando con piezas digitales. Y la primera de ellas tiene que ver con qué tipo de obra se va a utilizar para el proyecto curatorio. Es una... Eh, Materialidad líquida es una materialidad sólida, ¿no? Aquí colocarla como ¿no? materialidad eh, sólida, ¿no? O es una mezcla de ambas. ¿A qué nos referimos con una materialidad líquida o una materialidad sólida, ¿no? Líquida, hablando de estos espacios, estos formatos digitales, sólida, justo, ¿no? Regresando a esta frase de Roy Ascot citando a Marx. Eh, ¿no? como esta materialidad sólida pensémosla como este objeto de lo actual tangible, real, objetual ¿no? el hielo y esta materialidad líquida aquello que está fluctuando entre una interfaz y otra ¿no? que pues sí es un formato digital pero que pues, necesitamos de cualquier manera una interfaz para poder acceder a ella ¿no? es decir, una pantalla, audífonos, un mouse sensores, etc. ¿no? o una mezcla de ambas también es muy válido ¿no? aquí en todos los casos ¿no? tendríamos que bajar primero una vez que ya dijimos, a ver, tenemos este ejercicio en donde este es un objeto, este es un video, esto tiene que existir en ambos partes porque a lo mejor como modelo 3D es importante verles eh, tanto como un objeto físico desplegado en un espacio, como eh, un objeto digital que tiene una conversación directa con estos dos eh, planos de la realidad, ¿no? Eh, y por otro lado, pues bueno, una vez que definimos esto, ¿a qué bajamos? ¿Qué nos preguntamos después? ¿no? Quizá aquí la siguiente eh, digamos, posibilidad es hablar justo ¿no? de eh, cómo se debe experimentar esta pieza, ¿no? ¿Qué tipo de interfaz requiere? Y pues con esto, esta concatenación de preguntas que nos van llevando a tomar ciertas decisiones. Entonces, si empezamos por aquí, ¿no? ¿Cómo se debe experimentar la o las piezas? Esto tiene que ver con resolver si esto se observa o se aprecia de manera individual, colectiva, en parejas, en un grupo específico. ¿no? Una vez moviéndonos de acá, nos preguntamos, bueno, ok, ¿qué se necesita para poder ser parte eh, de la experiencia de esta pieza? ¿Qué interfaces requerimos? ¿Requerimos eh, pantallas? ¿Requerimos sensores? ¿Requerimos proyectores? ¿Requerimos eh, piezas o espacios como de inmersión auditiva necesitamos qué necesitamos qué necesitamos para que estas piezas se puedan experimentar después viene un juego ahí y tiene que ver con cuál es la escala ideal de estas piezas no sobre todo esto tiene que ver con aquello que se experimenta eh, pues digamos de manera colectiva no es lo mismo ver una pieza por ejemplo de video en un formato así ¿no? en un teléfono inteligente a en un formato pantalla plana, a un formato proyección eh, dentro de la fachada de un espacio específico, ¿no? Y a veces esa pregunta de la escala tiene que ver con qué tanto tenemos que aproximarnos, sumergirnos y compartir con otros de esta pieza. Ahí también hay una pregunta inminente, ¿no? En torno a si existe un inicio y fin de la exposición, o si esto, exclusivamente hablando de lo que sucede en línea, se mantendrá ahí indefinidamente. ¿no? También es un ejercicio interesante. Eh, no todo lo que existe en línea tenemos que dejarlo ahí para que sea observado por siempre, ¿no? O sea, quizás solamente opera en un plano específico. Después viene esta otra pregunta que tiene que ver con qué acciones se deben ejecutar para acceder a las piezas. ¿Qué tenemos que hacer? Hay instrucciones... ¿Es intuitivo? ¿Hay alguien que nos ayude a llevar este recorrido? ¿Hay un gesto performático? ¿Hay algo que tenga que ser también, por ejemplo, consensuado para con el público? ¿Qué debe suceder ahí? ¿No? Después tendríamos que resolvernos cuál es la atmósfera ideal para rodear estas piezas. Si es un exterior, si es un interior, si es dentro de un evento determinado, si es en un área especial específica. Aquí también esto es bien importante porque no quiere decir que porque estamos trabajando, por ejemplo, con un espacio exclusivamente en línea, este ejercicio de observar la pieza tenga que suceder necesariamente solo en un interior. Posiblemente podamos invitar a un recorrido, a un espacio físico, ¿no? aunque nuestra experiencia esté sucediendo en un dispositivo digital. ¿Cómo hacemos eso? Tendrá que ver con resolvernos las preguntas anteriores. ¿no? Sin embargo, creo que no hay que desprendernos de esa idea de que no todo tiene que suceder eh, en un solo espacio, incluso si necesitamos del exterior o del interior para que esto suceda y funcione. ¿no? Y finalmente habrá que preguntarnos cuál es la extensión de la pieza, si rebasa la interfaz, qué vínculos matéricos tienen. Siempre que hablamos de una pieza digital, por más que haya este ejercicio generalizado de hablar de que las piezas digitales carecen, eh, pues de eso, tangibilidad, ¿no? Pues la realidad es otra. No podemos acceder hoy por hoy a piezas digitales sin hacer uso de una interfaz. Con esto me refiero a no podemos ver una pieza eh, que existe en un plano, por ejemplo, en pantalla, sin, la, digamos, como sin el uso o sin eh, la necesidad de un objeto, que en este caso sea de hecho la pantalla, ¿no? De nuevo, misma cosa pasa con piezas sonoras, existen bocinas, existen audífonos, existen diferentes sistemas. Todo esto, al final, regresa a hablar de un objeto. Y ese objeto también lo podemos utilizar, eh, pues justo como ejercicio o espacio que comunica. Regresando a esta cosa, bueno, esta frase, digamos, ¿no? Como que justo tiene que ver con, eh, pues sí, ¿no? O sea, como con el uso del objeto y del dispositivo que hablábamos al inicio y de hablar de la curaduría en web como aquello que opera en diferentes dimensiones de un marco operacional, eh, ahí también tendremos que preguntarnos eso, ¿no? o sea, de qué manera si esto rebasa su interfaz, a lo mejor rebasa su interfaz a partir de hipervínculos, ¿no? rebasa su interfaz a partir de mandarnos a un espacio eh, de exploración más allá del cual tiene alojado a nuestra exposición, y eso también está bien. ¿no? A lo mejor es algo en lo que tiene que suceder más bien un brinco entre diferentes espacios digitales. Ahora, ¿qué viene después de resolvernos estas preguntas? ¿No? Viene una segunda parte en la cual, si bien sí tiene una cercanía más con si estos objetos son objetos tangibles o intangibles, digamos, operando en una pantalla o en una serie de interfaces, tendríamos que eh, preguntarnos si existen elementos que evolucionan con el tiempo. ¿No? Si eh, estos elementos, por ejemplo, se van valiendo de un tipo de interacción particular, si va a haber un límite para esto, y si esto a lo mejor ya en un nivel técnico puede representar un problema. También hay que hablar de cómo se van a conectar las partes presenciales con las digitales en caso de que estemos hablando de una experiencia híbrida, cómo vamos a hacer esa conversación. De nuevo, esto no tiene que ver con algo que sea hiper sofisticado, rebuscado y demás. ¿no? A lo mejor es un ejercicio en el cual el espacio físico nos va comunicando junto con el espacio digital en donde estamos colocadas. A lo mejor dentro de un mapa, a lo mejor dentro de eh, una exploración en donde tenemos que recopilar contraseñas del espacio físico para acceder a los planos digitales. ¿no? Ahí creo que la forma en la que podemos jugar con esos formatos eh, se puede expandir hacia el lado que queramos. También aquí hay que pensar, ¿no? ¿Cuál es la mejor vía para representar la materialidad original de las piezas? En caso de que trabajemos con piezas que originalmente no son digitales, pero queramos llevar a la pantalla. Lo que veíamos con LIAUX y si esta eh, exposición pequeña, ¿no? De material de archivo. ¿Cuál es la mejor vía para hacer esto? ¿Cuál es la conversación que debemos tener? ¿Qué de esta materialidad que vamos a representar en pantalla es lo más relevante? ¿no? Y regresando ahí, por ejemplo, a pensar en una escultura, ¿no? Si quisiéramos llevar una escultura, un objeto físico con texturas, tamaños, pesos muy particulares a la pantalla, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Quizá si lo relevante de una escultura es justo que podemos rodearle, acercarnos, entender la relación de nuestro cuerpo para con esta materialidad y textura, pues quizá la mejor vía para llevarle a una pantalla no sea a través de un ejercicio fotográfico. Quizá es modelarle en 3D y poder jugar de una manera similar. ¿no? a esto que sucede fuera de la pantalla, quizás a través de video. ¿no? Y creo que ahí sí empieza a haber una correlación que corresponde de manera muy directa a lo que estamos planteando como experiencia y cómo se une eso, regreso a, por ejemplo, nuestras posibilidades de acceso a recursos, tanto técnicos como económicos, por supuesto. ¿no? Y hacia un punto final, ¿cuál es el nivel de interacción con la audiencia? No como punto final a que sea el menos relevante, todo lo contrario, ¿no? Una vez que resolvimos todo lo anterior, ¿cómo vamos a hacer este nivel de interacción? ¿Hasta dónde vamos a llevar este nivel de interacción con la audiencia? ¿Y cómo lo vamos a comunicar? Habiendo tenido este plano generalizado, ahora sí, ahora sí, en un momento final viene una selección de plataforma y esto a mí me parece central a la conversación. Me parece que es un error que queramos elegir una plataforma de inicio, ¿no? Sobre todo si no tenemos una necesidad de hacerlo, ¿no? Quizá entiendo que esto para una comisión, para una colaboración con a lo mejor un, un espacio, una compañía en particular, un espacio institucional particular, se nos requiera que esto suceda en un sitio web o en una aplicación o usando realidad virtual, etcétera. ¿no? Sin embargo, si no tenemos esas restricciones de inicio, mi recomendación es resolvamos primero todas estas preguntas anteriores y después seleccionamos la plataforma. Antes de eso, lo único que vamos a hacer es querer forzar nuestros formatos en un lugar en el que a lo mejor no corresponden. ¿vale? Entonces, ahí, digamos, ya en este ejercicio de cierre de selección de plataformas, sobre todo hablando de algo que existe en línea, existen diferentes acercamientos. Estos son solo uno de algunos de ellos que les invito por supuesto a explorar. Eh, aquí, por ejemplo, se puede usar la vinculación con una plataforma específica, es decir, esto de utilizar un espacio predeterminado para que una exposición o compartir una pieza, eh, pues sea posible, ¿no? Por supuesto aquí hablamos, pues sí, seguro, de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etc. ¿no? También podemos hablar de gestualidades que suceden en vivo, ¿no? Quizá esto muy vinculado a la hibridación, al acto performático, al gesto colectivo, por ejemplo, ¿no? Esto que puede suceder en streaming, en YouTube, en Twitch, en Discord, en Facebook, en Instagram. Algo que, por ejemplo, también puede tener una... Eh, digamos, como un, eh, experiencia o experimentación, más bien en un scroll lineal, como esto que veíamos, por ejemplo, con Panther Modern, en donde, claro, podemos valernos de hacer un sitio web, pero también podemos valernos de plataformas como Tumblr, como el mismo Instagram. ¿no? Y si hablamos de sitio web, igual, no, no todo lo tenemos que producir 100% desde cero. Yo, de alguna manera, les invito justo a que si es su búsqueda y están un poco ahí, como en este limbo de decir, chin, no sé programar, pues quizá no es necesario, ¿no? Quizá no para los objetivos que tienen, para lo que quieren compartir. Ahí, pues bueno, yo eh, lo que recomiendo es pues, echarse un clavado, además de Tumblr, que también tiene plantillas que se pueden predeterminar de otras maneras. Pues también está Cargo, está Squarespace, está Google Sites, está Wix. ¿no? Si a lo mejor ahí también estamos haciendo una interconexión vía hipervínculos, esto que les decía de rebasar la interfaz, también se puede hacer en un sitio web o en Tumblr, por ejemplo, ¿no? Quizá en otras redes sociales no es tan fácil hacer ese salto entre hipervínculos porque las mismas no nos lo permiten. Por ejemplo, Instagram es súper quisquilloso con ese tipo de cosas, ¿no? Como que no quiere que salgamos de su plataforma, ya sabemos, ¿no? Por lo que representa económicamente, pero pues quizá esto sí lo podemos hacer en otros lados. Reconocer cuáles son los límites, los pros y los contras de las plataformas, sobre todo las predeterminadas, ¿no? También, por supuesto, ya en hablar de espacios exposición en línea también tiene una cercanía muy peculiar de repente con el ejercicio eh, de lo que sucede en, en 3D. ¿no? Eh, aquí, pues bueno, al menos pensar en eh, espacios que nos hacen o nos facilitan hacer esto, eh, pues puede ser usar Mozilla Hubs, que justo será parte de uno de los tutoriales más adelante, Art Steps, Minecraft, Second Life, Roblox, Fortnite, Animal Crossing, ¿no? Estos espacios que de nuevo ya están ahí un poco para que operen de manera eh, tridimensional y que podamos pues, reutilizar para los fines que queramos. ¿no? Y por otro lado, también podemos hablar de repositorios interactivos, justo ¿no? lo que sucede con el uso de espacios como Kinopio, como Arena, o como el mismo miro que es donde estamos viendo justo esta presentación, creo que funcionan muy bien para eso. ¿no? Y esto solo como para hacer ¿no? un, un primer despegue a este uso de plataformas, ¿no? Hay un montón y creo que es cosa de cliquearlas. Y algo que voy a dejar un poco sobre la mesa antes de cerrar este tutorial es que, claro, este ejercicio, una vez que bajamos a todo esto, aún tiene, ¿no? Como sobre todo a nivel expositivo, pues la necesidad de pensar en eh, pues, otras o tomar en cuenta otras cosas que al menos para mí se limitan ¿no? entre comillas, se limitan a estas cuatro de aquí. Pensar en la mediación, en el registro, en el archivo y en la actualización. A veces también tomar esto en cuenta, una vez que tenemos la selección de plataforma, no decimos, ok, podemos ejercer este ejercicio, no o llevar a cabo este proyecto curatorial o compartir esta pieza a partir de, por ejemplo, un sitio web o a lo mejor un Tumblr. Quizá la decisión final de selección de plataforma tiene que ver con esto de aquí. no ¿Va a haber un programa público? ¿Cómo vamos a hacer esta mediación? ¿No? ¿Hay algo que se vincula con otra plataforma? ¿Cómo vamos a hacer este registro? ¿Va a existir o no un archivo posteriori? ¿Eh? ¿Va a haber una actualización de la plataforma? ¿No? De nuevo, esto que tiene que ver con si tiene un inicio y un fin de exposición o lo vamos a dejar de manera indefinida. ¿De qué depende que sea de manera indefinida? ¿No? Esto solo como para plantear que... Una vez que lanzamos un ejercicio de este tipo, requiere que lo revisitemos, requiere que lo mantengamos actualizado, requiere que estemos al pendiente de que todo funcione de la manera en la que lo colocamos ahí originalmente. ¿no? Y esto muchas veces, eh, pues a nivel digamos como de alcance, no es necesariamente tan amigable para todas y para todos. ¿no? Entonces, quizá ese límite depende de qué tanto sí podemos colocar y comprometernos con esos espacios, y qué tanto los podemos echar a andar se vale, por supuesto, decir, quizá es un mes, quizá es una semana, quizá, no sé, ¿no? Al menos en web creo que esos límites casi siempre están dados por si queremos o no. Por ejemplo, comprar un dominio. Comprar un dominio regularmente implica comprarlo por un año, ¿no? Entonces, a lo mejor nuestro límite es un año, que es bastante extendido para una exposición, ¿no? pero es lo que tenemos como posibilidad. O a lo mejor compramos ese dominio y hacemos varias cosas, ¿no? Tres, cuatro cosas que sucedan en un año, o a lo mejor lo tenemos por un mes, que es el mínimo que podemos pagar un dominio. A lo mejor nada tiene que ver con eso, porque estamos usando una plataforma predeterminada. Entonces creo que ahí esta conversación, ¿no? después de esta selección de plataformas, tiene que ir por este lado, para poder dar un buen cierre a lo que estamos planteando eh, pues dentro de este ejercicio curatorial. Y... Pues nada, creo que de mi parte esta es como una sesión de nuevo introductoria a estos tutoriales y espero que les haya sido útil. De nuevo voy a dejar por acá abajo los links eh, de todo esto que se mencionó el día de hoy para que lo revisen y lo revisiten. y eh, Pues nada, muchas gracias por conectarse. Eh, y cualquier duda, bueno, saben que por ahí en los comentarios pueden dejarlas y estaremos pendientes al respecto. Y si no, también pueden buscarnos en las redes sociales del Centro de Cultura Digital Estamos como CCDMX en prácticamente todas. Eh, una vez más, muchas gracias y nos vemos pronto.